vamos a desarrollar qué me dice in the exercise letter B me dice read the situation lee las situaciones and write sentence use present perfect progressive utilizamos presente perfecto progresivo okay acá hay que cambiar un error. verbos with MG. verbo con ing okay entonces visualizamos le, leemos no vamos a leer One, she's sitting in front of TV. Dice ella está sentada al frente del televisor. Okay. Uh, but the TV is off now. El televisor está apagado ahora. Oh, she has a tears in her hand. Ella tiene un pañuelo en su mano. She, oh, her eyes are red. Sus ojos están rojos. Ha estado. ¿Qué ha pasado? What happened? Está llorando. Ya está llorando, pero hay que ponerle el presente perfecto progresivo. Ella ha estado llorando. Entonces, ¿cómo sería? She, She was, has been. Has been crying. ¿No? Ella ha estado llorando. He has been crying. Muy bien. Number two. Look at the He's wearing a swimsuit and he's wet. Él está usando un traje de baño o su traje de baño y está mojado. What happened? Sí, sí, Hasbin. Hasbin. ¿Qué está diciendo? Es su inglés. Routine. Swimming. No. Swimming. Ajá. Uh -huh. He has been swimming. Yeah. Él ha estado yeah. nadando. Muy bien. In the pool. Vamos a completarla. In the pool. Muy bien. Number three dice: She's sleeping in her office, she looks really tired. Ella está durmiendo en su oficina, she looks really tired. Ella luce realmente cansada. ¿Qué ha estado pasando? What ¿Qué pasó para que esté durmiendo en su oficina y esté bien cansada? She she has, been, eh, she has been. She has been. A, been. A, a work at, work at, working, working. Working, ¿no? Ella ha estado uh, love, trabajando, ¿no? Very mucho, mucho. Much, much. Mucho. okay, very Much. Ha estado trabajando mucho, ha estado trabajando all day, todo el día, ¿no? Es un example. Acá, okay. ya no voy a traducir. They say his face is covered. Like at one in okay. his face covered with chocolate, and his hands she, are dirty? He has, has, mm. has been eating. He has been eating. He has been eating eating, eating. eating. eating. eating. eating. chocolate. What chocolate? Chocolate. Chocolate. Uh, chocolate. Number five. She looks south. But the house is clean and se está She has sí, en sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, la casa, sí, Cleaning, cleaning. Cleaning. Cleaning, cleaning, cleaning, cleaning. cleaning She has been crying in the house. Number six, uh, she really sleepy. Um, there are many ghosts next to him. Miren, so... ¿Qué, ¿Qué ha estado haciendo? Mira, está cansado, tiene muchos libros. Reading, he has reading... ¿no? Estadio ya, él ha estado estudiando, estudiando, él ha estado estudiando, vamos a ponerlo, estudiando. A ver, agregue un complemento. Él ha estado estudiando. Sí, for, the exam, for the exam. For the exam, all night, ¿no? All the exam, para el examen. Oh, all listo. Nine. Ok, muy bien. Let's see. Bien, está con el audio encendido y está trabajando. Ya. Letter C. Vamos aquí. B dice, Should the option, the best la mejor opción que complete mi oración. Angie, my invitation to go out, I think I should uh, just give up. Letter A, B, C o D yeah letter d okay letter d louis and lana around the world since september d a b c uh -huh. b. Oh, this is very princess number three The dot oh sorry That dot, this is a dot for several minutes. A, B, C, O, D. A. A. Wow. Eight. My film C. To the chin every night after work since it started that new Christ died. A. A. Eight. Uh -huh, there eight, number five. Loretta and Rudol the sent for the new house for months. When are they going to get married? A, B, C, or D? leather uh, B, medicine, or B. Have been looking. Ah, had been getting the letter B. Huh? Next, Lynn and Leo for apartment since he forgot to marry it. A. A. A. A. Eight. No. A. Eight. Okay, next. What call for? Your house. to have to be doing, Muy bien. Okay. Finish. Muy bien, chicos. Hemos terminado. Solamente queda para realizar el ejercicio A ah, y subirlo a plataforma. Ya. Entonces, ambas actividades los voy a activar para hasta el siguiente, hasta la siguiente semana, hasta el día domingo al mediodía. Ahora, en cuanto al examen, y aquí viene el examen, ¿no? ¿okay? Acá vamos a tomar nota. Eh, en este caso, miren, chicos, va a quedar también grabada la sesión. El examen es el examen final, ¿no? En este caso estamos hablando del examen final. Eh, solamente ese examen. No hay pronosticada una sesión para la semana 16. No hay sesión para desarrollar. Entonces, el examen va a estar habilitado a partir de las 9, ¿ya? ¿Hasta qué hora? Hasta las 11 y 59 de la noche. Escúcheme bien. Tienen casi toda la mañana, toda la tarde y gran parte de la noche para ingresar al examen. Y ahí sí me van a tener que disculpar de que me dian no hubo luz, no, no pude ingresar. ¿Por qué? Porque yo al siguiente día, día lunes 8 de la mañana, yo debo de estar presentando mis notas al área académica. Estudiante que no dio examen, lo lamentaré mucho, porque no hay otra fecha. A nosotros nos piden presentación de notas una vez que finalice el curso inmediatamente al siguiente día en este caso nosotros trabajamos domingo y supuestamente como en todos los grupos en este caso con su grupo es diferente inmediatamente después que yo termino el examen yo ya debo estar subiendo sus notas pero en este caso como son un grupo asincrónico el examen va a quedar habilitado sí pero no se puede extender de tiempo, porque si no, yo no voy a poder subirme. Y yo tengo un plazo de tiempo para también poder presentar todo mi informe académico. Estudiantes que no ingresan por X motivo, me disculparán, pero tienen toda la mañana, toda la tarde y gran parte de la noche para que ustedes habiliten el examen inmediatamente el reloj va a contar una hora, 60 minutos. Después de los 60 minutos, el examen automáticamente se cierra. Examen de recuperación no hay. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Porque en el sílabus no está expresado un examen de recuperación. No lo hay. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el examen todo el día habilitado y nosotros tenemos un cumplimiento que hacer en este caso, ¿ya? No hay fecha para examen de recuperación, así que tengan bastante cuidado con ello y estar este, de repente por ahí, eh, profesora, al siguiente día no puede dar el examen, he salido desaprobada, recuperación no hay, ¿ya? Así que desde ya les informo ello para poder evitar algún percance todo el día planifiquen su semana para la siguiente y última clase en qué horario van a ingresar y por ahí si se les presenta una emergencia tratar de porque no hay fechas ya eh, el siguiente domingo prácticamente se finaliza y yo también finalizo contrato después de ello yo ya no tengo ningún vínculo, ningún lazo con la universidad. Así que después no quiero que a los dos días, a los tres días recién que salió, eh, que no he dado el examen, para dar el examen, yo ya no puedo hacer más. ¿Ya? Yo tengo un, un plazo que cumplir y en este sentido, si se, les voy a pedir a ustedes que por favor traten de planificar su semana y sus horarios. ¿Okay? Si hubiera alguna pregunta... Mish, buenos días. Por favor, solamente solicitarle que cuelgue la grabación para poder verla. Sí, uh, vamos a colgar la grabación. En este caso, la grabación de la semana 14 no ha sido colgada porque ustedes mismos han visualizado. Hemos trabajado hoy día recién la semana 14. No se me ha permitido subir una sesión en la cual no ha habido clases. ¿ya? En este no. caso, no hubo clases el día 14 la, de la semana 14. En la universidad, toda la universidad paró. Por ende, también nosotros, eh, nuestros usuarios también se detienen en este caso, ¿no? Entonces, eso sí, semana es la política de la universidad, ¿no? Semana que se para, semana que no se puede este, recuperar. Entonces, ahí sí hay, tenemos un, una pequeña complicación. Esto lo voy a subir ahorita. Voy a hacer un pequeño corte para que pueda ir cargando este primer archivo. ¿ya? Entonces, este, tenemos tiempo, son nueve y media. Tienen todavía hasta las 11, si gustan quedarse todavía un, este, esos minutos para que puedan este, ir avanzando los ejercicios y si tienen alguna duda. Voy a ir cerrando la sesión, ¿les doctora, parece? Para que pueda cargar el archivo. Yo tengo una media. pregunta, buen día. Disculpe, este, acabo de ingresar recién. El trabajo de la semana 14, doctora, ¿vamos a subirlo el día de hoy? El trabajo de la semana 14 lo pueden subir, 14 y 15 está para que lo suban hasta el siguiente domingo, solamente hasta mediodía. Después de mediodía, yo ya debo de tener mis notas listas. El 14 y el 15, ¿hasta la próxima semana, doctora, hasta mediodía? Sí. Doctora, disculpe, ¿el examen qué, qué fecha va a ser? La siguiente semana, ahí está el examen, semana dieciséis. Semana ya, semana dieciséis. semana solamente semana va a ser ese horario? ¿De 9 a once y cincuenta y nueve o va a ser como los, demás, como los demás días? Va a ser desde las 9 de la mañana, hijo. Nueve de la mañana, seis cincuenta y nueve pm. Como gracias, siempre. doctora. Sí. Ya, doctora, muchas gracias. No, doctora, este, creo que lo que me está haciendo la consulta después paso contigo? Solo una pregunta, disculpe usted. No sé, este, por respecto eh, de qué PPT va a tomar, especialmente qué estructura va a tomar en el examen, ¿sí? El examen viene de toda la tercera unidad, semana 11 a la semana 15. Ya, otro punto, un pedido más, por disculpe. el si, si terminando, ¿puede dejar para tomar unas capturas a la clase de presente de proyecto progresivo? Ya, yeah, gracias. Mm, ya, ok. Ok, Katy. Sí, gracias, doctora. Justo ahí va a ser la misma pregunta. ¿De qué te iba a dar el examen? gracias. Mm, ya, muy bien. Les Voy a dar tiempo para que puedan tomar la captura. ¿Van a tomar de esta parte? Doctora, una cosita. no está el ejercicio 15 en la plataforma? Sí, está el ejercicio 15 en la plataforma. Eh, voy, a, entonces voy a actualizar. Sí. Voy a actualizar. Gracias. Sí, si no todos me hubiesen dicho lo mismo. Ya. Esta so, es la semana... la... eh, disculpe, las, las dos cl cl cl clases de hoy día la va, a colgar, la va a colgar el día de hoy, ¿verdad? Para con eso guiarme para hacer la... Sí, pero para eso necesito que ustedes también me den tiempo para poder hacer el corte de la sesión y pueda ir cargando, porque el video demora bastante en colgarse aquí, en la nube. Claro. Entonces, podríamos hacer eso. Corto la sesión, cierro Zoom, vuelvo a aperturar y ya se corta en, en otro video, Adelante. ¿ya? Para poder ir cargando. Uh -huh. Pero me habían dicho esta parte. Sí, a ver, doctora, tomamos doctora. los pantallazos. ¿Puedo bajar el ejercicio B? Sí, doctora. Traten de compartirse los, los pantallazos. Ya, para que puedan este trabajar todos. Ejercicio B. Ya, ejercicio B. Listo, parte del ejercicio B. Bajamos, ejercicio C. Ya pasamos la última parte. Chaves. Chaves. Continúe, Muy doctora. Bien. Listo. Ya, entonces ya esta parte, ya quedó. Esta parte también ya lo habían tomado. Entonces, voy a cerrar la sesión, ya, para que se vaya guardando el, el video y voy a volver a aperturar. Si ustedes creen que están no las consultas, pueden ir ingresando, ya. Voy a cerrar y voy a volver a aperturar. Ya, me dan unos minutos, por favor. Gracias, doctora. Esta segunda parte ya no la vamos a subir porque no, no sería ya el desarrollo de la clase. Gracias, doctora. Buenos días. Miss, solamente para agradecerles estas 16 semanas con usted. Muchísimas gracias por el aprendizaje. Muchísimas gracias a ti por su participación, sobre todo a cada uno de ustedes, chicos. Ya la sesión ya está compartida. Traten de trabajar ya con esa sesión. Es lo último que hemos podido avanzar. Gracias, Miss. domingo dos consultas eh, teníamos pendiente una, una, una tarea la semana pasada y eh, eh, esa tarea no la subir. bueno por lo menos no lo no rodolfo no se te escucha en el grupo tampoco hay la rodolfo. sesión para poder enviar ya. Rodolfo, no se te escucha muy bien, está demasiado entrecortado tu audio. Eh, eh, eh. Rodolfo, ¿cuándo lo enviamos? Profesora, ya. me copia ahora. Me copia. Ya. Está demasiado entrecortado tu audio. Eh, en este caso te vuelvo a indicar, eh, si no has ingresado desde el inicio, eh, recién hoy día hemos trabajado semana 14 y semana 15. Y la sesión de la semana 14 y la semana 15 está para que ustedes lo pueden subir hasta el día domingo. Entonces, no hemos avanzado nada la semana pasada. ¿ya? Así que recién vamos, hemos trabajado ello en lo de la semana pasada y lo de esta semana. Y se, ha y se va a subir a la ola virtual hasta el día domingo. ¿Ya? Ok. Muchísimas gracias, profesora. Muy amable. Gracias. Gracias.